¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de trading. Eh, estoy muy contento y hoy en el contenido que os voy a traer voy directo al grano, no me voy a andar con rodeos. Eh, como decía, estoy muy contento porque voy a ir a por una prueba de evaluación de 75k con YouProfit y para mí es un reto porque voy eh, a cambiar ciertas cosas y voy a operar... Eh, de otra forma por así decirlo así que eh, quedaros hasta el final del vídeo porque me parece un contenido súper interesante para aquellos que operáis con cuentas de fondeo y quizás vais a poder sacar eh, pues eh, bastantes consejos para poder aplicar con vuestra operativa y que os facilite eh, pues a la hora de pasar estas pruebas de evaluación vamos con el contenido continuar con el contenido me gustaría hacer un inciso y traeros algo que me acaba de ocurrir y que eh, me tiene súper contento eh, tenía el vídeo renderizado listo para eh, subirlo a youtube pero he decidido después de esto que me acaba de ocurrir incluirlo y eh, traeroslo también a vosotros Bien, os comento, acabo de salir de una sesión de trading en vivo con los alumnos de la última convocatoria y pues bueno, hace dos meses aproximadamente que terminaron. Eh, algunos de ellos ya están eh, trabajando conmigo en la Trading Team, que es el servicio de acompañamiento. Bien, eh, dentro de la sesión les he preguntado que, qué tal les iba eh, con el trading, qué resultados habían tenido eh, en estos últimos eh, meses y me he llevado una sorpresa muy grata que me hace sentir súper orgulloso. Eh, porque algunos de los alumnos que están en la trading team están obteniendo unos resultados increíbles en tan solo eh, un, unos pocos meses de trabajo, ¿no? Y bueno, esto me hace sentir súper motivado y súper orgulloso porque eh, tenéis que recordar que yo eh, pues estuve hace no mucho al otro lado de la pantalla y fui alumno de, de Armagas CX Y bueno, y he obtenido un desarrollo increíble en los últimos eh, años en los que he transformado mi trading y me están saliendo las cosas muy bien, hasta el punto de que ahora mismo eh, soy incluso un profesor y que eh, os, tras, os transmito mi experiencia y mis eh, conocimientos con el trading, ¿no? Eh, hasta el punto de llegar que con mi cuenta personal, pues ahora mismo estoy operando hasta con cuatro contratos y, y bueno, y he sufrido una evolución increíble en el, en el trading, ¿no? Y esto que mis alumnos eh, consigan a través de mis clases, transformar sus resultados me hace todavía eh, pues estar mucho más orgulloso y estar pensar que estar eh, experimentando un sueño hecho realidad, ¿no? Así que, bueno, no me entretengo más, os dejo algún fragmento de lo que ha ocurrido esta tarde en clase. Espero que os guste y, por supuesto, si has sido ex-alumno de ArmagaFX o eres alumno de Armaga FX, eh, que sepas que puedes eh, optar a este eh, acompañamiento de Trading Team que llevo a cabo con, con los alumnos, exclusivamente con ellos, y que nos puedes contactar a través de contacto almagafx.com eh, si quieres que te dé más detalles de cómo funciona. Os dejo con el clip, espero que os guste, y luego el contenido que os traía para hoy. ¡Chao, chao! Desde enero estoy operando en demo y estoy teniendo resultados bastante buenos, gracias sobre todo a que me apunté al trading team, que fue, yo creo, una grandísima decisión. Porque, como dice Miguel, lo más importante al final es el contexto y eso cuando salimos del curso pues no, no está demasiado claro. Y en el trading team pues se aclaran muchísimas cosas y te das cuenta de quién tiene el control en cada momento. Y entonces pues incluso aunque cometas indisciplinas, que yo cometo bastantes, aún así las indisciplinas son mejores que las que hacía en noviembre, que eran una locura, ¿sabes? Ahora al menos pues tiene algún sentido. Y lo que he testeado, o sea, con mis resultados, he testeado que si fueran, o sea, si todas las entradas eh, fueran del método de Armaga, hubiera sacado, por ejemplo, el mes pasado, más de 3.000 euros. Yes. Y como soy bastante indisciplinado, pues me quedé en 1.900 en demo. Wow. Entonces, pues bueno, that yo that creo que, que los resultados están bastante bien. Y en febrero, pues de momento voy 900 en positivo que es en demo, pero bueno, yo creo que es, no sé, me da pues, ánimos para seguir. Hombre, desde luego que sí. Las entradas que estabas colgando, digo, ojo, ojo es que acabas de salir de la formación y es que las entradas en, en eurodólar, es que sé que estás operando eurodólar y que estás eh, mirando en mercados también, en mercado europeo. Sí, lo tengo muy complicado porque estoy trabajando y haciendo un máster en la universidad y bueno, tengo muy poco tiempo, pero bueno. Claro. Ya, ya iremos, no sé, a ver si en verano tengo mucho más tiempo y podemos dedicarle como Dios manda. Es que me, me parecen increíbles tus resultados. Acabas de salir de la formación. Estás aplicando el método perfecto en lectura de contexto. Es que eh, te equivocas muy poco. O sea, dices Joder, qué rápido lo has cogido y encima las entradas son de cirujano. Entras al retail, sales con la gestión correcta. Y es que claro, ¿eso que te trae de vuelta? Pues resultados buenos, resultados positivos. Así que yo, en tu caso, alucino y, y, te, y que sepas que en privado te he puesto de ejemplo, es decir, un alumno ha, ha acaba de salir de la formación, se ha apuntado a la Trading Team y en un mes está teniendo unas entradas que son de, de una calidad espectacular. Bueno, quería comentar un poco mi, mi caso, pues para, no sé, si le sirve a los demás compañeros. Gracias por compartirlo. La verdad es que súper orgulloso, súper orgulloso de esos resultados. No, muchas gracias a ti, que al final son por ti en gran medida. Sí, con los demás, ¿qué tal? Yo quisiera agregar que también pues estoy en la, la trading team, eh, siguiendo el consejo de Claudio, cuando tuvimos la entrevista del cierre de la formación del curso de Order Flow desde cero, eh, me inscribí en diciembre y me puse al día con la mayoría de videos en, en ese mes, en diciembre. Y no solamente el, el, la participación en la Trading Team me ha ayudado por por, el, por la inserción de nuevos de, de nuevas eh, señales de entrada y además por la lectura de contexto que a mí me parece que es como lo más importante porque incluso a veces bueno aunque idealmente y lo que la, las veces que me han dado stop es cuando cuando eh, tomo entradas tomo señales que no tengo en mi en mi trading plan pero por lo menos están basadas en la lectura de contexto digámoslo así sino que también eh, los, compañeros, los aportes de los compañeros también ayudan al avance. Digamos que cuando inicié con la Trading Team solamente estaba operando esfuerzos resultados y un compañero hizo un informe de siete meses, creo que fueron siete, nueve meses sí. de operativa, donde él mostraba cómo las velas agresivas eh, aportaba a tener un desempeño. Y, y además operar LS también, que yo lo había dejado, estaba solamente con CL. Y eso cambió significativamente mis resultados agregando LS y las agresivas a favor de tendencia. Entonces todos esos aportes también ayudan a, a mejorar la operativa y, y yo les recomiendo totalmente pues, a los que puedan hacer eh, parte de la trading team que lo hayan. Gracias por tu, por tu feedback. La verdad es que súper orgulloso en ese sentido. Te lo dije el otro día que los resultados que estás haciendo son increíbles. Y. Bien, como os decía, voy a pasar una prueba de evaluación de 75K con YouProfit. Voy a operar el micro del Nasdaq y he escogido, eh, pues bueno, este mercado. Básicamente pues por el riesgo, eh, necesitamos asumir un riesgo no tan elevado, ya sabéis que la exigencia de estas cuentas de fondeo pues es, eh, son desmedidas y al final estamos eh, arriesgando por cada operación un porcentaje muy elevado. Así que eh, el micro del Nasdaq nos va a permitir eh, ir mucho menos apalancados y poder eh, optimizar nuestra estrategia eh, con el objetivo de buscar ratios eh, largos y eh, poder optimizar estos, estos beneficios. Bien, eh, voy a operar los patrones de Armada FX. Ya sabéis que no solo tenemos un patrón, tenemos tres, tres o cuatro patrones de entrada. Y en el, en el Nasdaq eh, estoy viendo que se respetan muy bien los niveles de volumen, con lo cual veo muy interesante exprimir todos los patrones de Armaga y a partir de ahí pues sacar conclusiones de cómo se comporta con este mercado. bien Después de esto, eh, la idea principal de la prueba de fondeo eh, es ir a atajar también como objetivo los problemas que yo he tenido con mi operativa durante el último año. Eh, comentaba en el vídeo en el último vídeo que subí sobre mis resultados del 2020 Si no habéis visto el vídeo os voy a dejar por aquí la etiqueta para que eh, podáis eh, visualizarlo Os pues comentaba que había tenido eh, varios puntos que no me gustaban de mi operativa Uno de ellos es el ratio que me había parecido pues muy bajo porque no, no llego al 2 a 1 y eh, pues se debía a que operaba, pues, la mayoría de las veces contra del, de, de los movimientos o de la tendencia, y no me estaba permitiendo eh, pues ir a por ratios más, más amplios. Era algo que tenía que trabajar para este año. Y luego la segunda, eh, el segundo problema que yo veía en mi operativa del año pasado pues era que eh, tenía pocas operaciones, no estaba siendo quizás demasiado selectivo buscando las oportunidades eh, que, que me proporcionaran mayor porcentaje de acierto pero esto me estaba llevando pues, a operar eh, tres o cuatro operaciones como mucho a la semana entonces eh, me gustaría tener más actividad y, y operar más veces y con esta operativa que os traigo hoy que os voy a presentar pues creo que atajo los dos problemas principales que os comentaba en el anterior eh, vídeo con mi operativa. ¿no? El Nasdaq me va a permitir ir a por ratios eh, mucho mayores al 2 a 1, porque ya sabéis que tiene amplias tendencias y, y, y la gran volatilidad de este instrumento pues, te permite en poco tiempo hacer recorridos muy largos. Y luego el tema del, del número de operaciones. El Nasdaq se mueve tanto y tan rápido que eh, te puntos de volumen pues, mucho más rápido que el petróleo o el Mini SP500, por ejemplo. Y esto te permite pues, tener todos los días una o dos entradas claras, eh, por lo menos, eh, bajo nuestro método y patrones de entrada. Esto es muy positivo y pienso que eh, si lo compagino con la operativa que que tengo con mi cuenta real pues puede traerme resultados muy positivos bien vamos con los detalles de eh, esta operativa eh, eh, eh, eh, vale riesgo empezamos con el riesgo la cuenta de 75k tiene un riesgo de 2.500 dólares por drawdown esto quiere decir que el tamaño de la cuenta en realidad es de 2.500 o sea eso de que te lo pinten como que tienes una cuenta de 75 mil dólares pues como que no, ¿no? Tenéis que quitaros de la cabeza esta idea porque no, no es cierto. En realidad el tamaño de la cuenta es de 2.500 dólares, ¿vale? Porque es que si los perdéis, estéis eliminados. Con lo cual, eh, tenéis que enfocaros en que si la cuenta es de 2.5K, eh, vamos a tener que tener stops eh, pues dentro de unos porcentajes y de unos parámetros adecuados. No tiene sentido tener stops de 300 o 500 dólares porque en cuatro stops habrías perdido la cuenta, ¿no? Y es de lo que se aprovechan estas cuentas, estas eh, empresas de fondeo. Yo no digo que sean una estafa porque para mí no lo son y permiten y te dan una oportunidad eh, pues muy buena de poder operar con capital de terceros y poder apalancarte con, con, con capital de terceros, pero lógicamente ellos tienen eh, el porcentaje de, de, de éxito a su favor porque si esto no lo sabes acabas operando bajo unos parámetros de riesgo que es casi seguro que vas a perder la prueba y, y, y, y al final acabarás haciendo reset con lo cual eh, operando micros atajamos este problema estoy eh, mirando que el target de una cuenta de 75k está en 4250 dólares y este es el principal problema de operar con micros que me va a llevar mucho tiempo llegar a, a ese target eh, o no mucho tiempo sino más bien eh, pues mmm, se va a alargar mucho más la prueba vale lo que va a suponer pagar eh, pues, más eh, renovaciones o sea no renovaciones sino pagar más eh, mensualidades vale es el único inconveniente pero por, por otro lado sabes que estás teniendo una eh, operativa sana en cuanto a la gestión de riesgo vale Bien, el tick del micro del Nasdaq son 50 céntimos, ¿vale? Y si operamos con 4 contratos, ¿vale? Estaríamos asumiendo 2 eh, dólares por cada tick de, de riesgo, ¿no? Eh, estoy probando el micro del Nasdaq con stops de 50 dólares. O sea, de 50 ticks perdón. Que si sumamos a que cada tick son 2 dólares, estaríamos hablando de stops de 100, ¿vale? 100 dólares por un stop... Me parece ya un riesgo más adecuado, que teniendo en cuenta que el tamaño de la cuenta es de 2.500, estaríamos hablando de un 4% de riesgo por cada operación. Me sigue pareciendo elevado, ¿vale? ya sabéis que a mí siempre me gusta eh, pues estar en torno de un 2% como mucho de riesgo por operación eh, para, para tener una operativa sana. Pero ya no es ese riesgo desmedido que estábamos asumiendo antes, con eh, ratios, o sea, con porcentajes del 10 o del 15%, por ejemplo, por operación, lo que era una auténtica locura, y tres o cuatro stops ya te estaban metiendo en el, en el fango, ¿no? Con lo cual, eh, pienso que arriesgando un 4% por cada operación, vamos a eh, tener una operativa sana. En el, ya no solo en el ámbito eh, en, del riesgo monetario, sino también emocionalmente, ¿vale? Porque esto te va a permitir no cometer tantos errores debido a que la presión de que te acercas a ese drawdown eh, pues te, te hace precipitarte, te hace coger entradas a destiempo, etcétera, etcétera. Bien, eh, sí que es verdad que eh, estoy pensando en adaptar los stops al momento del mercado. ¿Y ¿Qué quiere decir esto? Estoy dándome cuenta que el Nasdaq eh, tiene cambios de volumen interesantes a medida que pasamos de un mercado a otro. Es decir, eh, en sesión europea el volumen que aparece y la dinámica del mercado es totalmente distinta a cuando arranca la sesión americana a las tres y media de la tarde vale, que empieza el primer pico de volatilidad empieza el volumen y al ser un instrumento eh, tan poco líquido no tiene casi nada de liquidez esto te está eh, eh, diciendo que si operas dependiendo de la franja en la que operes puedes utilizar unos stops u otros para eso estoy utilizando eh, el ATR para medir eh, qué stop es el adecuado. ¿vale? Te voy a dejar un vídeo para que visualices, si no lo has hecho todavía, sobre cómo medimos nosotros el stop eh, teniendo en cuenta el ATR. Te dejo por aquí una etiqueta para que puedas visualizar este, este vídeo. Y si tienes alguna duda, pues dejarme en el comentario de cómo lo hago yo y os explico eh, pues de forma rápida ¿Cómo calculo estos stops en función de la volatilidad que sucede justo en ese instante? Vale, me gustaría enseñaros cómo llevo la prueba porque empecé a operar el otro día y eh, pues me parece interesante que veáis eh, pues un poco los números que van saliendo con esta operativa, ¿vale? Porque, pues oye, desde el punto emocional eh, pues aguantan mejor stops de 60 dólares o de 100 dólares y no esas barbaridades que, que, que el instrumento grande que pueda ser el, el, el Nasdaq, pues eh, está barajando, ¿no? Entonces, eh, os comparto por aquí las estadísticas. Eh, llevo, como podéis ver, eh, 237 dólares hechos. Eh, llevo tres o cuatro operaciones nada más, ¿vale? No, no llevo muchas. Y empecé el día 5. Estamos a 10. Cuando estoy grabando ahora esto y... y, y, y... Sí, aquí lo tengo. Eh, podéis ver que arranco el día 5 con la primera operación. Bueno, llevo tres, tres operaciones. Eh, cada, ya sabéis que cada transacción, pues Atas me lo cuenta como... O sea, cada contrato Atas me lo cuenta como una transacción independiente, pero en realidad, eh, pues cada, cada operación tiene cuatro, porque estoy hablando con cuatro contratos, como os he comentado. Y pues eh, estos son, de momento, los, los resultados que... Que, que llevo en, en estos tres días de operativa. Eh, lógicamente, eh, voy a operar muchas más veces que, que con el otro patrón y que prácticamente todos los días hay operaciones, con lo cual, pues, esto me va a llevar a que haga muchísimas operaciones y vamos a ver qué resultados me arroja, porque al final es un mercado nuevo al que no estoy acostumbrado y que debo eh, pues, coger experiencia para... para eh, saber cómo son sus movimientos, cómo reacciona y cómo eh, suele comportarse, pero por eso precisamente es para mí un reto, ¿no? porque eh, al final es utilizar la misma metodología y los mismos patrones, pero acondicionados a una, a una dinámica distinta. Bien, eh, para terminar quería comentaros que tenemos un entrenamiento gratuito para cuentas de fondeo, si estáis interesados en pasar cuentas de fondeo y os parece un, un modelo de negocio que os pueda interesar pues de cara al futuro porque no tenéis unos ahorros para eh, operar eh, en, en el mercado de futuros pues eh, nosotros tenemos aquí esta serie de vídeos que te van a ayudar, te ponemos y te decimos eh, los, las cosas principales que debes de saber y aparte tenemos eh, pues descuentos para las distintas empresas o las más conocidas con las que los traders empiezan. Eh, entonces, si os interesa os dejaré abajo en la descripción eh, la forma para que podáis inscribiros a ese entrenamiento gratuito. Y eh, comentaros para terminar que eh, os dejo por aquí el enlace a los últimos vídeos que hemos tenido en el canal por si no los habéis visto y un botón de suscripción para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y que podáis formar parte de esta gran comunidad. Dejadme abajo también en los comentarios qué os ha parecido, si me podéis dar algún consejo eh, sobre la operativa con Nasdaq o si ya estáis operando con Nasdaq y queréis eh, dejarme pues, eh, algún comentario, os leo y vamos contestando eh, pues todas esas eh, comentarios que puedan ir llegando. Nos vemos y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!